Cuando tenemos miedo aparecen los intérpretes y los chismosos ¿Qué tienen que ver ellos en todo este rollo sabotaje esos que hacen que te encuentres de frente con tus propios temores están los chismosos parásitos, aquellos que te preguntan qué estás haciendo cómo lo estás haciendo quieren saber la fórmula para el éxito y están los chismosos redentores que quieren salvarte de la desgracia, que quieren evitar que cometas el peor error de tu vida, traen las mejores intenciones. Muchas veces no. Tampoco puedo echarle la tierra a la gente. Al final, el verdadero detractor de tu propio emprendimiento eres tú.